El IBEX 35 cierra el jueves con ligeras subidas, algo menores que las del resto de bolsas europeas. El foco del mercado sigue estando en el techo de deuda de Estados Unidos, aunque las noticias que llegan desde el otro lado del Atlántico son, en esta ocasión, positivas. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha asegurado que el acuerdo podría llegar esta misma semana y que en ningún caso habrá impago de la deuda estadounidense. Hay cautel en el mercado, pero la eliminación de este problema podría actuar como catalizador para el mercado e impulsar al IBEX 35 de nuevo hacia los máximos anuales que presenten los 9.539,9 puntos. En el ámbito empresarial se habla hoy de Indra después de que medios hayan publicado que José Vicente de los Mozos podría ser el nuevo consejero delegado de la compañía una vez que este jueves deje el cargo Ignacio Matais Fuera de España, el protagonista es Deutsche Bank, que ha acordado pagar 75 millones de dólares a las víctimas del depredador sexual Jeffrey Epstein para resolver una demanda federal que acusa al banco alemán de permitir y beneficiarse del tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de su cliente. Asimismo, están en el foco las británicas BTI y Burberry, que han publicado esta jornada sus resultados correspondientes al primer trimestre. La primera ha caído con fuerza tras anunciar una importante ronda de despidos.